¿Yo hoy que puedo, que tengo el día libre? Pues a puedo ya somos unos cuantas, rondamos los ocho, Allá, veo más gente. ¡El jubilado, jubilado su pensión ya jubilado, se ha ganado! ¡El jubilado, jubilado su pensión ya, ya, ya se ha ganado!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 ya si no te habrán dado un papel con lo que rica tienes rica. que hacer. ¿no? Sí, ya está en preoperatorio. Sí, sin desayunar, ¿eh? No siento no, un nada, nada, nada, nada, nada, No, no, no, no. Porque nada, el, el ¿eh? líquido te baja el estómago. O pero no te. Y eso produce naufragio. no, te, no, no, no, no, no. que estás tirando, No, te enteras, te, no nada, estás nada, ¿eh? te enteras de nada, ¿eh? Ya, sí, Nada, nada. Sin nada ¿Y al día siguiente ya puedes moverte un poco? Sí. No, la te me da No, no me eso. El 18. No Tengo que te, grabar unos bolos el 18. Que te tienes que, lo que tienes que procurar, ¿no? no hacer tonterías ¡Ponete! con la cabeza ¡Ponete! y, y echarte bien las gotas. ¡Ponete! es que te manden. Así todo tú le preguntas, yo mañana tengo que ir a hacer una grabación. ¡Ponete! Entonces te diría lo que te he dicho yo. No conviene hacer después ningún esfuerzo, ¿eh? Exacto. Durante, ¿De durante, algún durante tiempo? cuánto tiempo, un mes, no, menos. Pues una semana por lo menos sin hacer esfuerzos. Por lo menos. Vale. Sí, sí. No, bien, tienes que pues? ir acompañado también, ¿eh? Eso de, ¿Qué te van a hacer? No, si le van a hacer uno, un ojo. Un sí. ojo solo. Y luego el otro. Sí. No. Va uno y luego el otro. Exacto. Perfectamente. Lucha, en los dos primeros días, ¿qué día tienes esto de Nuestra grabación? Lucha, grabación lucha, ¿Qué día? El, 10, el 8, lucha, 18. ¿Cuántos días? Ahí. 17 y 18. Dos días de. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, la lucha por nuestras pensiones, que viva. La vale. lucha por nuestras pensiones, que viva. viva ¿El YouTube como es? Te voy a pasar una tarjeta. La Pásamelo al WhatsApp. Por no, al WhatsApp. Ah, bueno. Vale. Pensión de diputado para los jubilados. Pensión de diputado para los jubilados. Pensión de diputado de diputado para los jubilados fuera ladrones de las instituciones fuera ladrones de las instituciones fuera ladrones Sí, y no luchas, nadie te escucha. Sí, que no luchas, nadie te escucha. Sí, si no luchas, nadie te escucha. Pensionistas si no luchas, nadie te escucha con la eh, poco a poco ha están haciendo ahí un fondo. se, se y, y lo mirando, ya te digo, muy bien. Su bien, su bien ya se ha ganado. para que se Año trabajado. Año cotizado. ¿Dónde Pues entra la web y Año trabajado. Año cotizado. Pensiones Pensiones obreras, pensiones públicas, pensiones obreras, pensiones públicas, pensiones obreras, pensiones públicas, pensiones obreras. Que viva la lucha de la clase obrera, que viva... Joven, escucha, también estás tu lucha, joven, escucha, también estás tu lucha, joven, escucha, también estás tu lucha, joven, escucha, también estás tu lucha, nuestras pensiones, nuestro futuro, nuestras pensiones, nuestro futuro, pensiones nuestro futuro nuestras pensiones nuestro futuro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 No nos mires, de, únete. ¿tampoco se ¿De -tampoco? Cié, Pensión de diputado o sea, para los jubilados. Pensión de diputado ¿tampoco? para los jubilados. Pensión de diputado para los jubilados. Pensión de diputado para los jubilados. Sí,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 Pensiones públicas, pensiones de todos, pensiones públicas, pensiones de todas, pensiones públicas, pensiones de todos, pensiones públicas, pensiones de todas, pensiones.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 se defienden, las pensiones no se venden, se defienden. ¡Solo al borbón! ¡Le sube la pensión! ¡Solo al borbón, le sube la pensión! ¡Solo al borbón, le sube la pensión! ¡Solo al Borbón, le suben la pensión! ¡Solo al borbón! ¡Le suben la pensión! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones!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 Año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado. Nuestra pensión, nuestro futuro, nuestra pensión, nuestro futuro, nuestra pensión, nuestro futuro, nuestra pensión, nuestro futuro.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 Pensionistas si y no luchas, nadie te escucha. Pensionistas si y no luchas, nadie te escucha. Pensionistas si y no luchas, nadie te escucha. Pensionistas y no luchas, nadie te escucha.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 ¿Qué le ¿Qué pero, 300, si, es que 500, si no, no la el Un empresario 300 euros. Ahí están recogiendo. <risa> Está torciendo, colega. Venga, que tengo que... La última imagen es siempre enrollado. Somos gente enrollada. Venga, que tengo ganas de tomar un limón. Tengo la boca es El único que cantaba es Este es Murillo. Este es Murillo.